¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los conjurados. Les adelantaba a los amigos de Instagram, que siempre son los primeros, pues porque son los que se ponen las pilas primero, de que hace mucho calor y así, como, como hace calorazo, así está igual el clima en el ambiente político. Y esto también incluye a muchos grupos ciudadanos, que quieren hacer un cambio en la política y están viendo una oportunidad en el 2024. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, ya está puesta a las miras en el 2024. Es una elección muy importante para Puebla, bueno, a nivel nacional, obviamente, Puebla incluido, en toda esa vorágine. Vamos a cambiar todo. Obviamente, el Presidente de la República. Obviamente, gobernador, presidentes municipales, la cámara, regidurías, bueno, va a ser un cambiadero total aquí. Y eh, parte de, de esta efervescencia en Puebla es de que este domingo van a rendir protesta una nueva agrupación política. Y esta tiene su sede, pues, aquí en, en, en la ciudad de, de Puebla, aunque a nivel nacional. Eh, ya existe eh, desde el 2017. Entonces, bueno, ya sin más preámbulo, porque ya la estoy haciendo mucho de poción, me da mucho gusto recibir a Gabriela Guzmán. Que perteneces, vas a pertenecer, porque todavía no existe sí, es. este domingo. Así es. A esta agrupación se llama Agrupación Política Nacional Vamos Juntos. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Erika. Muy bien, un gusto poder saludarte a ti. Está aquí en los conjurados y por supuesto, pues a toda la audiencia que esta tarde se conecta, y precisamente en esta tarde calurosa. Y no nada más por el clima, sino también en el ambiente político, ¿no? Así es. Así es. Entonces, pues, muy felices de poder compartir contigo y con todos ustedes esta toma de protesta de esta agrupación que, como bien mencionas, este inicia en el 2017 y actualmente eh, a nivel nacional la coordinadora es Adriana Moguel Robles, ¿no? Ajá. Entonces estamos muy contentos, hija de Rosario Robles. Así es, hija de Rosario Robles. Y estamos muy contentos de que haya volteado al Estado de Puebla para poder tener una sede aquí también y poder detonar este grupo Ajá. y este, pues para fortalecer la construcción de la democracia en el estado. Así es. Fíjate que es, es importante este este punto porque. En esta agrupación política, por lo que eh, eh, estoy apenas observando, porque repito, apenas se va a dar a conocer ya de manera formal, se va a integrar a partir de este domingo va a ser eh, este la van a rendir protesta, no es el corte del listón inaugural es bueno es la pachanga en pocas <risa> palabras y aquí cabe ver que eh, son varios, la mayoría son jóvenes. Que, que, que no es la constante a nivel nacional, pero en Puebla sí. Y la mayoría son jóvenes a los cuales no han encontrado un eco en ningún partido político. Creo que ese es el plus que tenemos aquí en Puebla, ¿no? Si bien eh, esta agrupación se ha venido construyendo y fortaleciendo al interior de la República, uh -huh. el plus que tenemos en Puebla es precisamente que... Eh, la coordinadora nacional volteó, pero además tuvo el acierto de ver a los perfiles jóvenes que en muchas otras ocasiones no nos ven, ¿no? Pero también eh, ella confía e impulsa que este grupo se haya construido precisamente de mujeres y hombres con perfiles netamente eh, pues nuevos en el sentido de que han sido por alguna razón limitados a la mejor en su participación, sin embargo, no improvisados. Eso quiero que Ajá. quede muy claro porque en la realidad tenemos en esta agrupación perfiles con un liderazgo este, hecho, formado, no improvisado. O sea, todos los que formamos esta agrupación uh -huh. tenemos años trayectoria trabajando y dedicándonos no solamente al tema público, también en lo social tenemos incidencia, incluso en lo privado también, y este, y creo que ese es el plus que tiene Puebla, el, el, el perfil de las juventudes que nos están abriendo la puerta este, para poder subirnos también al nivel político. De acuerdo. ¿Por qué, por qué esta agrupación? O sea, ¿por, ¿por qué, por ejemplo, en tu caso, ¿no? eh, eh, le entraste, dijiste, órale voy? La hija de Rosario Robles, Rosario Robles ha sido una figura de verdad. Eh, eh, tan polémica, ¿no? Tiene seguidores, tiene detractores, pero pues por lo mientras está en la cárcel, o sea, no no es como como como un ejemplo a seguir. Eh, eh, eh, eh, eso es a lo que voy. Uh -huh. ¿Qué opinas respecto a esto? Porque muchos nos vamos por la finta, así de no, pero cómo. Entonces la hija está como con la bandera de y, y a ver. Eh, eh, se enfrentan a eso se enfrentan claro, a esa crítica sí, por supuesto, o sea cualquier perfil que no esté o que no le convenga mucho la creación de esta agrupación por supuesto que puede atacar por ahí porque es el tema más fácil y más mediático, sin embargo o sea, hay que, bueno creo que analizando un poco el tema me parece que Rosario Robles está siendo víctima de algo totalmente injusto de un sistema de justicia que desafortunadamente en México no cobija al, al, um, a la realidad del ciudadano que no tiene a la mejor este culpa, ¿no? Ajá. Y que por otras situaciones se ve, se ve envuelto o envuelta en, en temas, eh, pues en donde los señalamientos van dirigidos totalmente a ellos a, a asumir un castigo. ¿no? Uh -huh. y creo que además también es importante señalar que Mariana Moguel Robles eh, no solamente trae ese tema, no, o sea, lo, el perfil y la construcción que tiene Mariana en su vida política, en su trayectoria política, la ha construido ella a lo mejor eh, no es tan visible como Rosario Robles Ajá. es ella, ¿no? bueno, así, por eso está su mamá, pero hace, es, hace unos segundos es. era ella con su mamá ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Y okay. a lo mejor Mariana no ahorita no es tan visible, pero ella ha sido líder de su, par, de, de su partido, ha tenido participación activa. ¿De cuál partido? Ella eh, militó en el PRI, Ajá, ¿no? en okay. el revolucionario. Este, Ella ha construido su propio perfil y su propio liderazgo político. Claro, le toca ser hija de... Pero Esta figura, estaría figura... no de una figurón, o sea, es, es, es pesa, ¿no? Es, es, no, por supuesto, eh, por supuesto que pesa. Yo no me atrevería a decir si para bien o para mal, ¿eh? Híjole, yo creo que más para mal. Yo creo que ahorita el ámbito y el ambiente político lo quieren manejar así, sin embargo, creo que hay que ir más allá de... ¿no? Okay. Eh, si bien creo que hasta ahorita las autoridades no han podido eh, comprobar absolutamente nada de lo que se le imputa a Rosario Robles, uh -huh. no este pues hay que esperar también, porque sabemos que políticamente pues, hay muchos perseguidos políticos, hay uh -huh. muchos presos políticos no y sí. probablemente pueda ser el caso o no probablemente es el caso. no Ajá. Entonces, este creo, ah. creo que, no hay que no hay que nada más irnos por ese lado. Claro. Y reconocer también el trabajo y la generación de esta agrupación que no viene de ahorita que Rosario es detenida, ¿no? Este, esta agrupación viene desde el 2017, okay. eh, en donde tiene un registro ante el Instituto este, uh -huh. Asteline, ¿no? Uh -huh. Y que viene de manera constante este, trabajando. Y, uh -huh. y, este, y creo que hay que voltear a verlo así, ¿no? Y ahorita como coordinadora nacional me parece también que hay que voltear a ver a su trabajo, al trabajo de Mariana, ¿no? Obviamente, pues sí trae este peso grande, ¿no? De su mamá, que pues, obviamente todos lo entendemos. Sin embargo, no hay que dejar de lado o no hay que nada más irnos por, por, por la grilla. ¿Cuál es el distintivo de esta agrupación nacional de Vamos Juntos? ¿Por qué tú le entras? O sea, eh, eh, porque, bueno... Eh, te pregunté fuera del aire y sí, lo, lo confirmaste fuiste ya candidata por el PES aquí en Puebla, por el Distrito 18 que es el de Cholula sí, sí. y que ahí descubrí que somos vecinas prácticamente porque ella <risa> vive en San Pedro, yo también entonces, o sea, tú ya eh, de alguna manera estás familiarizada con la política ¿no? Eh, eh, no es algo nuevo para ti, sabes cómo moverte incluso electoralmente hablando ¿por qué ¿Por qué te sumas a esta agrupación? ¿Qué es lo que te llama de ahí? Me llama la manera en que está construida aquí en el Estado. El poder llamar a perfiles eh, jóvenes, eh, a perfiles un poco más ciudadanos, pero con trabajo político, pero además al conocer los perfiles y darme cuenta que coincidimos y que queremos generar una vida pública y una vida política eh, más allá de los discursos de siempre o más allá de esta, esta confrontación o esta división o esta este, pues discursos eh, en donde nada más se atacan los unos a los otros, creemos y creo que es necesario que perfiles nuevos entremos a hacer una política a, a volver a dignificar esta parte de este, la credibilidad política, ¿no? Eh, entonces, en primer lugar, yo conozco a Estefanía Meraz, ella es la que me invita a participar y a formar parte de este grupo, de esta agrupación, eh, y la verdad es que Estefanía se me hace una eh, joven muy congruente, se me hace una mujer que ha logrado brincar brechas, ¿no? Ha incidido en la vida pública y se mantiene, eh, no, no es fácil tambalearla, ¿no? Es una mujer con muchas tablas y entonces esa cercanía de conectar con esos puntos con la otra persona es lo que te hace, pues, pues, a animarte a entrarle, ¿no? También, pues por supuesto, digo, conocemos a nuestro amigo Ricardo Gali, que también forma parte de esta... Agrupación. Muchacho inquieto, muchacho muy ¿Qué inquieto. Que anda, bueno, <risa> no, que anda ahí este, demandando quien ahora es el alcalde de Puebla, o sea, nada más y nada menos. ¿Cómo no? Pero era una... Es que es una manera de ser visible. O sea, si no lo hubiera hecho, se hubiera quedado en el intento. Entonces claro. me parece que era muy necesario hacerse visible. Porque así es, en este momento... Lo logró, época, lo logró supuesto, ¿eh? Pero, lo lograste. Por supuesto. Lo he y, y, y, y a veces pareciera que Ajá. solamente así tienes que entrarle a lo visible, ¿no? O sea, Ajá. pareciera que a veces así tienes que empujar las cosas para poder estar en, en la plataforma política. Edgar Moisés eh, Barona, Carrasco, Fanny Meraz, Fabian Pastrana, Ricardo Gali nos está viendo, dice saludos Gaby, un abrazo, nada más para Gaby, ¿eh? O sea, para mí nada. <risa> Michelle Te eh, Telles también nos está viendo. Edgar Moisés dice: Saludos, Gaby. Gracias, este Telles también eh, dice: Un placer coincidir con talentos como Gaby. Hashtag, vamos juntos. Ya tienen su hashtag, ¿eh? ¿Ya? Ok. <risa> Fanny Meraz me dice: Es un orgullo coincidir con personas como tú, Gaby. Se viene un gran proyecto de raíces jóvenes y cercanía ciudadana. Tony Ace nos está viendo. Eh, eh, Aldo Einciso. Dice, saludos Gaby, qué bueno coincidir contigo y con todos los que forman parte del hashtag Vamos Juntos. Perfecto. A ver, este, ¿por qué los partidos políticos? Y hablo del PAN, hablo del PRI, hablo de Morena, hablo de todos. ¿Por qué no hay cuadros jóvenes? Ahorita todos han coincidido... Por ejemplo, este, pues eh, Néstor Camarillo es este muy joven, ¿no? El líder del, del, del PRI, pero pues de ahí en fuera, los cuadros jóvenes se les acabaron de mujeres jóvenes más. O sea, no, la última generación de mujeres talentosas jóvenes, pues, es este Citlali Ceja y Sandra Montalvo, ¿no? Pero, pero, eh, vaya, ya son jóvenes maduras, o sea, sí. no están chavas, ¿no? no, no o sea. No hay. Y Augusta eh, eh, Díaz eh, de Rivera estuvo aquí también platicando y lo confesó. Dijo, el gran reto para el PAN es crear con urgencia cuadros jóvenes. O sea, todos estamos de acuerdo en que los partidos políticos tienen ese mal pero enraizado. Y ahorita se están tronando los dedos porque en el 2021 créanme que hubo muy pocas oportunidades para los jóvenes y para el 24 yo no veo cómo eh, eh, esto esté cambiando ¿qué pasa? ¿por qué ningún partido? ya es todos, ¿eh? ¿qué pasa? ¿por qué no les dan espacios? ¿por qué no les dan esa oportunidad? y sobre todo a jóvenes y a mujeres talentosos o sea, que tengan un currículum que dices ¡guau! Wow, o sea quienes están los chavos, todos son hijos de políticos, absolutamente todos. Y quienes tienen una regiduría, quienes tienen una secretaría de bla, bla, bla, son hijos de políticos. O sea, sin, sin menospreciarlos, claro. pero ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Mira, antes de contestarte dónde estamos, yo te diría ahorita dos puntos. Creo que en el 21 no se abrió ningún espacio para perfiles jóvenes, ¿no?, eh, me parece que priorizaron otras cosas, priorizaron la estrategia, priorizaron los grupos, priorizaron este, los intereses obviamente de partidos y no priorizaron el abrir la oportunidad a los nuevos perfiles que conectaban perfectamente con la ciudadanía. ¿no? entonces Y el otro punto también te quiero comentar eh, y lo hemos platicado mucho en el grupo, ¿no? en la agrupación, en, este, en esto que se está formando. No está mal que seas hijo de algún político. No está mal. Siempre y cuando tú tengas tu propia línea de trabajo, claro. que tengas tu propio este, formación, tú tengas tu propio Son los menos. De... ¿eh? Sí, son los menos. Yo los siempre... he entrevistado. Y se les ve que, híjole, o sea, de verdad, de pena ajena. Algunos se salvan, tengo que reconocerlo, son jóvenes muy talentosos que han cambiado. Es menos. Entonces, eh. vamos a, nosotros estamos tratando de incidir de esa manera, ¿no? O sea, no es a fuerza eh, que estemos en contra de los hijos de sí. Cuando no tienen ningún trabajo en lo público, cuando no tienen, es más, a veces ni siquiera ningún interés y nada más son una cuota del papá o del familiar para cubrir un lugar, ahí ah. sí estamos totalmente en desacuerdo, pero no con los perfiles que tienen familiares políticos, pero que traen una trayectoria, que tienen preparación, claro. pero que además han forjado una vida, una trayectoria pública y política, porque se vale, o sea, no, sí, o sea, no podemos, claro, son, los, son los, menos. los menos, son los menos y te voy a decir, o sea, aquí en el grupo también a lo mejor somos los menos, ¿no? O sea, en, en lo general hay más perfiles como, este, pues, de la sociedad civil con trayectoria, ¿no? Pero estamos, es que están, o sea, los jóvenes están. Claro, problema, problema? Están. es que no los habían querido ver, porque probablemente... ¿No quieren se, ver todavía? Se compraban el discurso, se compraban el... Eh, o más bien se justificaban con el Ajá. discurso de los jóvenes no tienen este, trayectoria, no tienen experiencia, los jóvenes son apáticos ¿cuántas veces hemos escuchado sí, esta, esta frase de los jóvenes son apáticos en la vida pública en la vida política y la realidad es que no, o sea las juventudes en realidad es lo que más requiere el poder generar y ser parte de algo y qué mejor que de tu sociedad, ¿no? Qué mejor que encontrarte formando parte de un cambio, de incidir, de generar actividades, y, e incluso estaba yo escuchando una entrevista a una coordinadora de, de la Escuela Política del TEC de Monterrey, en donde generaron, en, en el norte, ahorita no recuerdo exactamente en qué estado, pero generaron una agrupación eh, de jóvenes construyendo proyectos para la infancia, porque la experiencia que han tenido los jóvenes, las brechas con las que se topan, las puertas cerradas, les hacen tener una experiencia que hacen, pues lo que eh, hacen política pública para que cuando la infancia llegue a su edad no se encuentre con esas mismas puertas cerradas, no se encuentre con esas mismas brechas, y entonces ellos se están sintiendo parte del cambio. Uh -huh. Y entonces sí estamos, o sea, sí existen los jóvenes. En el, en el Estado de Puebla, el domingo, todos y todas van a ver la, cap la capacidad de jóvenes, los perfiles que van a presidir esta agrupación política nacional. Tienen, además de mucha tabla, tienen ganas, tienen pasión, pero sobre todo también son jóvenes valientes y congruentes que hoy en día hace mucha falta la valentía y la, la concurrencia y, que es y, que es y su preparación bien. por supuesto todos absolutamente tenemos un currículum formidable y repito no nada más en lo político también en lo social Sobre que todo. eso te da tener también una lectura diferente porque claro. vives de manera muy cercana eh, muchas este pues muchos problemas ¿no? de tu colonia, de tu región, de tu distrito. Y eso obviamente te hace saber hacia dónde vas a dirigir tus objetivos de trabajo en lo público. Claro. No vas a llegar improvisado. ¿no? Claro, claro. Uh -huh. Ok. A ver, sin embargo, ¿qué ha pasado con estos jóvenes que, bueno, algunos van a salir, ¿no? el, el, los vamos a, a conocer ya en esta agrupación, de eh, vamos juntos ¿por qué los partidos no los han tomado en cuenta? me dijiste es que privilegiaron la estrategia y ta ta ta pero eh, vaya ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿cuál va a ser el efecto secundario de esto? es que el efecto secundario ya se está viviendo ya. o sea el efecto secundario es hoy en día los partidos no, no, no, no tienen pues, perfiles ¿no? no tienen cuadros, no tienen perfiles. Entonces, o sea, eh, eh, ya están viviendo esa, esa parte, ¿no? De lo que no trabajaron, de las oportunidades cerradas, hoy en día están viviendo las consecuencias, ¿no? Y, pero lo importante es que aquí es ¿no? Y precisamente esta agrupación política va a tratar de incidir, bueno no a tratar más bien, vamos a incidir en generar esa, es, esa apertura de, de, este, de oportunidades y que volteen a ver a los perfiles jóvenes. Uh -huh, de acuerdo. Eh, ¿Cuál va a ser la línea de trabajo? Eh, ¿Cuál va a ser la ideología ¿Cómo va a estar aquí la, la pichada? Porque de, de alguna manera los partidos políticos ayudan a eso, a tener un perfil ideológico en donde, a ver, no te equivoques, ¿no? Si estás en este color es porque eh, apoyas esto o rechazas esto. Y así, ¿no? Si estás en el, en el color del bilotinto que le llaman, ¿no? En el color azul, en el color, este, en el tricolor, ya sabes qué onda. Acá, ¿qué va a pasar con esta agrupación? Eh, tiene de chile, de mole y de manteca o sea, para empezar, tú, pues, ¿no? del pez, ¿no? de un partido que ya no existe a nivel nacional pero dices que local, que sí, ¿no? este, Ricardo, pues que coquetea con el PAN, pero que en el PAN no lo pelaron, ¿no? entonces, eh, eh, por ejemplo eh, eh, estoy viendo como de, ¿no? del PRI, de, de, de alguna manera hay simpatizantes de todos los partidos, es como como, ajá ¿Qué onda con una agrupación política? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo funciona? Es que, justo es eso. Creo que no hay que tenerle miedo a la pluralidad, ¿sabes? O sea, creo okay. que hay que romper también esos paradigmas que a veces se generan precisamente porque te etiquetan, tú eres de un bando y yo soy de otro bando, ¿no? Pero ¿cómo trabajar y, entonces? Es que encontramos las coincidencias, ¿sabes? Okay. O sea, en realidad... Yo estoy muy segura porque lo hemos dialogado. Eh, ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos a dirigirnos? ¿Cómo vamos a construir precisamente este equipo tan plural respetando las ideologías y los perfiles que tenemos cada uno de los que formamos esta agrupación? Y entonces nosotros encontramos precisamente cuál es nuestra prioridad. Nuestra prioridad no es pintarnos de un color, ¿no? Nuestra prioridad es sí ir más allá eh, y apostarle a la democracia participativa también en, en nuestro estado, porque eso es lo que queremos, ¿no? Uh -huh. Tener mejores gobiernos, vamos a tener mejores gobiernos, pero para tener mejores gobiernos, pues sí hay que formar un equipo robusto, inteligente, ¿no? Entonces te decía, creo que aquí hay que romper un poquito... Ese discurso de que no nos pon podemos poner de acuerdo, sí podemos. Y hoy en día esta agrupación va a generar eso, o sea, vamos a demostrar que podemos ponernos de acuerdo. No necesitamos nada más el sombrerazo, ¿no? No necesitamos el señalamiento, la agresión. Necesitamos sentarnos a dialogar y construir en lo que sí podemos construir y en lo que no veremos cómo nos juntamos ¿cuál va a ser sus ejes de trabajo? mira, principalmente ahorita es, vamos a arrancar con tres ejes fundamentales que será la seguridad ciudadana uh -huh. ¿no? vamos a trabajar por la seguridad ciudadana también nos vamos a estar a ¿qué te refieres con seguridad ciudadana? vamos a hacer eh, como trabajo en las colonias eh, para, po para poder formar como un consejo este, vecinal que logre hacer como guardias o eh, porque algo que sí este están los datos como de vecino o sea, vigilante como de vecino sí. vigilante pero tenemos datos o sea, sí existen datos de dónde hay delitos dónde, se, dónde hay de manera recurrente robo de autopartes o probablemente asaltos en algunas paradas de autobuses ¿no? o en algunas líneas entonces, o sea, esos datos que sí existen ¿No? Nosotros vamos a poder trabajar con los vecinos y ubicar, obviamente, no de manera nada más este, improvisada, vamos a tener una formación, una capacitación para estos grupos de vecinos, este, para que se organicen, porque también queremos que el ciudadano participe, esta generación y eh, de la participación ciudadana para poder tener también eh, un cambio contundente en nuestras localidades es muy importante, ¿no? Entonces vamos a generar todo este entorno de seguridad por las colonias. Obviamente vamos a empezar ahorita en, en lo que es la capital y probablemente nos vamos a ir poco a poco expandiendo hacia la zona metropolitana. Pero, pues obviamente, ahorita de inicio, este, pues en la capital, ¿no? Uh -huh. Este, así es como vamos a, a, a iniciar. El, el tema seguridad de seguridad ciudadana, ciudadana. ¿El, segundo el segundo eje va enfocado a las juventudes y va con un tema de planificación ¿cómo vives tu sexualidad? pero no nada más desde un tema de conocimiento o de este prevención de enfermedades o sea, no? O sea, no, no, no, no. O... Ir, ir más allá de eso, o sea Pasar solamente de lo que es una educación sexual a trascender hacia cómo, está, cómo, cómo tu vida sexual la puedes llevar también a incluirla en un proyecto de vida. Uh -huh. ¿Qué es lo que quieres tú como joven? ¿Hacia dónde vas? ¿Y cómo incluir esta vida en ese proyecto de vida? ¿No? Uh -huh. eh, entonces, eh, no nada más, eh, creo que ya las instituciones de educación se encargan de esos temas, ¿no? de bueno. preservativos, de bueno. enfermedades de transmisión, nosotros vamos un poco más allá. ¿No? Nosotros sí queremos incidir en los proyectos de okay. vida de las comunidades. ¿Quién va a dar estos estos eh, cursos, estos talleres o no no sé cómo que sean? Sí, eh, este, va, van a ser a, eh, a través de generación de cursos, talleres, pláticas, con, ¿con quienes integran la agrupación algunas van a estar formadas y aplicadas a través de las personas que integran la agrupación, pero también estamos buscando vinculaciones con instituciones Ajá. que por supuesto manejan estos temas, ¿no? porque ¿Escuelas? Eh, no, o este escuelas. A, asociaciones, organizaciones que este no gubernamentales, no gubernamentales okay. por supuesto que trabajan por las juventudes a favor de estos temas. Ajá, ¿y el tercer? Y el tercer punto este es para motivar la cultura cívica, la participación ciudadana, Ajá. ¿no? Porque, pues, si bien eh, no podemos hoy en día eh, responsabilizar de todo, pues, a los gobiernos, ¿no? Creo que es momento también de poder asumir como ciudadanos... Claro. ¿Cómo la organizarte en tu comunidad, en, en, en tu vecindario, mesa. en tu calle, esto es, esto es básico no sabemos hacerlo, no sabemos qué es la cultura cívica exactamente no lo sabemos y ¿a poco no? ahí en donde usted vive en su colonia, en su calle, en su fraccionamiento ¿cuántos problemas hay? porque el árbol ya lo tumbaron porque se estacionan donde no se debe porque ¿cómo le hacemos para incluir una cuota de mantenimiento? los vecinos que no pagan o sea, esas cosas tan básicas de verdad no sabemos hacerlas y, y, y te estoy hablando nada más de lo que es el fraccionamiento todo esto que le estoy diciendo si no a usted lo ha vivido y es una broncota entonces imagínate cuando es algo un poquito más grande no o sea si estamos hablando por ejemplo de la colonia san manuel que es enorme estamos hablando de la colonia san manuel ¿Cómo, cómo te pones de acuerdo qué es una cultura cívica organización no sabemos hacerlo, pero también es conocer los mecanismos de participación claro, que tenemos. Claro, o sea, lo que, todo lo que acabas de decir no es sabemos. lo básico. Sí, lo, lo básico. que acabas de decir es lo básico y no lo hacemos como bien. Parte de la sociedad y no lo hacemos bien. No, pero el siguiente paso también es conocer los mecanismos de participación que tenemos. ¿No? Entonces, ¿cómo cuáles son, por ejemplo? Por ejemplo, el Cabildo, el presupuesto participativo, ¿no? Que que ya que no, son palabras grandes, honestamente. Nos perdemos, nos perdemos. <risa> Entonces, eh, justo es decirle a la ciudadanía Ajá. que más puede. No solamente, sí, sí que entendamos lo importante que es la interacción entre vecinos. Yo recuerdo y lo platicábamos también hace años. Un, una manera sencilla de generar participación ciudadana era salir y barrer el frente de tu casa. Así evitabas, pues obviamente basura en las calles, probablemente tapar coladeras, por lo tanto inundaciones en las, en las avenidas sí, claro. ¿no? o en las calles. Claro. Ese simple hecho tan eh, simbólico, si lo queremos ver así, generaba eh, o, o más bien desencadenaba en otros beneficios en la comunidad. Simplemente el hecho de salir y barrer el frente, ¿no? Right. Eh, eh, pero pero hay más mecanismos, ¿no? O sea, el, el por qué, el entender por qué es importante conocerlos, por qué es importante asistir a un cabildo, uh -huh. ¿no? ¿Por qué es importante... ¿Para salir? qué sirve un cabildo? Digo, para empezar... Cuando, cuando se discute un tema de interés, o sea, o, o cuando se va a aprobar un recurso hacia algo... Los ciudadanos tenemos que estar enterados no, y no tenemos, no tenemos que saber no, no tenemos y idea. muchas veces ni siquiera tenemos esas ideas. O Oye sea, Gaby, a ver, sí. esto eh, esta eh, agrupación política nacional Vamos Juntos, me huele como que se va a convertir en partido político o es mi imaginación? <risa> Mira, por supuesto que todos los que estamos quisiéramos que se volviera partido político porque es el siguiente paso. Claro. No, o sea, hay que ser realistas pero ahorita nosotros vamos a estar enfocados en estos tres ejes generando e incidiendo en nuestro estado no uh -huh. y creo que hay que ir poco a poco porque tampoco es bueno el brincarte del paso uno al cinco uh -huh. porque entonces probablemente no, no tengas buenos cimientos, si tú logras primero hacer y generar todo esto, probablemente la misma ciudadanía sea la que te cobije y te impulse y lleguemos al siguiente paso ¿cómo van a participar en la elección del 24? ¿cómo vamos a participar? de entrada yo creo que eh, vamos a con lo que, con lo que venimos trabajando con lo que estamos haciendo y con lo que se va a generar con estos tres ejes, me parece que vamos a tener, si ya tenemos muy buenos perfiles, ahora vamos a tener perfiles muy arraigados, socialmente conocidos. Y lo que sí esperamos es que se abran oportunidades para muchos de nosotros que formamos esta agrupación, eh, como eh, perfiles hacia candidaturas, ¿no? Este, pues uh -huh. obviamente, cada uno tendrá una intención en su caso, ¿no? Que se van oportunidades en donde en, en, partido en los político? partidos políticos, porque hoy en día, pues la verdad es que para poder contender pues o te decides por la vía este independiente, no, ¿no? Que, que, que creo fracasado. que ahorita en el estado es muy complicada, sí, por, no, por. o te subes a una plataforma de partido. Entonces pues la realidad es que probablemente sí terminemos eh, eh, subiendo y apoyando una, una plataforma o algunas plataforma Hay alguno que tú le veas más posibilidades a un par de partidos o algo así, o sea, este, que los veas más plurales, más equilibrados o oh, ninguno, dices o no hay meatron <ríe> de isla <ríe> creo, mira creo que ahorita en general se están dando cuenta probablemente lleguemos al grado de que todos volteen a ver y a buscar nuevos perfiles sin embargo ahorita quienes están un poquito más como abriendo las puertas hacia la ciudadanía y hacia los perfiles jóvenes me parece que sí es MC ¿No? pues Tan solo este, en, en, la, en las elecciones del 21 a nivel nacional fue el que impulsó más liderazgos, este pues perfiles nuevos, ¿no? Ajá, sí. entonces creemos que eh, por la misma construcción y formación del partido, MS es uno de los que impulsa a las juventudes y a los nuevos perfiles. El relevo generacional también creo que se estará viviendo en este Pampri PRD, ¿no? En esta, en esta plataforma que ahora se ha conformado por estos tres partidos. Y uh -huh. bueno, ya se verá si este, los, los grupos de Morena pues, también tienen como esta sensibilidad de poder buscar perfiles, que hasta ahorita me parece que son los que están un poco más cerrados, uh -huh. ¿no? Pero sí creo que en las otras corrientes partidistas se puedan encontrar este, pues esta apertura o este por lo menos diálogo y que sí volteen a ver estas estructuras. Es decir, el partido más cerrado que tú ves hasta el día de hoy es Morena. Pues por lo menos lo siento un poco más alejado en, okay. en, en el tema personal. Probablemente pues, los líderes ya dirán sí si, sí si, o sí si, no, ¿no? Pero de manera personal sí los veo un poco más alejados, un poco más cerrados y sobre todo porque son mucho de grupos, sí. ¿no? Ajá. Ellos, ellos, una, una ideología demasiado sí, sí, ortodoxa, ¿cómo decirlo? <ríe> que, que, que pues muy respetable, ¿no? Pero pero sí van más uh -huh. enfocados a sus grupos okay. de raíz. De acuerdo. Eh, Lino García, Miguel Ángel Ceballos nos está viendo, Yesenia Yasmín, John La Lauer Ay, eh, eh, algún día por favor me vas a tener que enseñar a pronunciar tu apellido <risa> Carmen BHD eh, Beth CH y José Fermín Sánchez Montalvo nos están viendo pues eh, Gaby Guzmán, muchas gracias por estar aquí en Los Conjurados pues, este que te, les vaya muy bien, que te vaya muy bien Gracias. el próximo domingo. ¿Dónde va a ser la pachanga? En el Hotel M&M, 10 de la mañana. Ahí los esperamos para la toma de protesta. ¿Todo el mundo puede ver? Sí, en realidad es un es, es un evento abierto. Ciudadano. No, es un evento ciudadano, así okay. es, es. Es abierto este y pues los esperamos domingo 10 de la mañana. ¿Quién les en va el a tomar M &M. la protesta? Viene la coordinadora nacional, Mariana. Mariana, ah, perfecto, ok, pues muchas gracias y mucha suerte, que Muchísimas. les vaya muy bien, y pues yo creo que vamos a seguir aquí platicando, ¿no? a ver cómo les va. Sí, hay mucho, hay mucho más que platicar. Ya lo creo que Así sí, es. van a dar mucho de qué hablar, Este, esta agrupación política nacional ahora va a inaugurar su sede en Puebla, vamos juntos, ¿no? Sí, así vamos es. juntos. Pues. Vamos juntos y juntas próximamente. Ah, <risa> sí, juntos y juntas. así es Perfecto. Pues gracias por su compañía. Soy Erika Rivero. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Síguenos en nuestras redes sociales. Échate un clavado al portal de los conjurados. Pasa una excelente noche. Besitos, bye. Hasta luego. Preparada para grabar. Entramos en tres. Gracias, Instagram. Y soy representante del Frente Nacional contra Violencia Vicaria, Capítulo Puebla. Y estoy aquí para decirte cuáles son esos focos rojos y esas banderas que nos indican que estás viviendo violencia vicaria. La primera son amenazas de te lo voy a quitar. La desvinculación del vínculo con mamá. Mamá está loca, no hagas caso a mamá. Y siempre, sobre todo siempre, hazle caso a la amenaza de te los voy a quitar. Si te encuentras viviendo esto... Si no, te, si no te pagan pensión, si tienes miedo de pedir dinero, que es lo justo para tus hijos, por miedo a que te los quiten, yo te recomiendo que primero vayas a juzgados familiares y salvaguardes la guarda y custodia de tus hijos, primer paso, bien importante, y después vayas a fiscalía.